El 1 de enero de 1994, coincidiendo con el, la activación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, sucede la selva de la Candona, el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en compañía de decenas de pequeños grupos y comunidades de indígenas que se habían eh, creado para la ocasión, para apoyar al, al Ejército y lo hicieron luego de estar trabajando durante años en un trabajo muy eh, valiente, muy arduo y sin pausa que se hizo casi completamente en silencio, desde la clandestinidad pasando totalmente desapercibido para el resto de la sociedad mexicana y pasando desapercibido también para el ejército y para el gobierno mexicano. Cuatro años después de eso, el año 97 y sin ningún tipo de relación con este hecho que os conté recién yo dejo Chile y vengo a vivir a Cataluña que automáticamente me transformo en un inmigrante. Y comienzo viviendo en el barrio de la Florida, en el hospitalet de Llobregat, entre el metro Torraza y Cubilla Casa. Un barrio que en esa época era un barrio básicamente de familias de inmigrantes andaluces y extremeños. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante que paga impuestos, pero que no tiene derecho a voto. Es más, soy un inmigrante que lleva más de 10 años trabajando como técnico de teatro para distintas compañías y no puedo postular a ningún trabajo de teatro, en ningún teatro oficial catalán, ningún teatro público, básicamente porque no soy ciudadano europeo. Y no soy ciudadano europeo básicamente porque no quiero ser súbdito de un rey. Han pasado 20 años de eso y el barrio de la Florida ahora es un barrio de familias de ecuatorianos, peruanos, dominicanos y de un montón de otras nacionalidades que han llegado con la última oleada de inmigración a Cataluña. Por otro lado, hace un par de años o así, se ha, abierto, se ha reabierto un debate bastante extraño en redes sociales que yo sigo mucho y también en bares que también sigo bastante, sobre el hecho de la importancia o la relevancia o incluso la existencia de la cultura charnega al interior de Cataluña. La existencia de la cultura charnega en Cataluña. Pienso en lo que se armó cuando se organizó la Armonía el Festival de Cultura Charnega que hizo Beatriz Vasallos. O pienso en la entrevista que hizo Juana Dolores a Andreu Bumila en Núbol, que también fue, fue cantidad de información de haters por ahí. Y eso todo eso me hace pensar que si estamos en el 2021 y el debate sigue siendo la cultura charnera, vamos súper tarde, muy muy tarde, pero no vamos tarde con la cultura charnera, vamos tarde con todo el resto de culturas, decenas de culturas que se dan cita en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestras calles, que han llegado con esta última hora de inmigración, que siguen siendo silenciadas, ocultadas, y es más, siguen siendo folclorizadas dentro del interior de la cultura catalana. Y cuando pienso en esto, no pienso en mí porque yo tengo 45 años ya soy viejo, sino que pienso en la clase de P5 de la Escuela Pobresec, P5A, la clase, de los, la clase de los micos y las monas, que es donde va mi hija Lur, que es hija de Chango y Vasca, de Atacameño y Vasca. Y pienso en esa clase de 25 niños donde más de 20 de ellos son hijos directos de esa inmigración, desde italianos hasta gente de Bangladesh paquistaníes, dominicanos, chilenos, vascos, alemanes. Y cuando pienso en ellos, y pienso en lo que les toca vivir con esa cultura silenciada, pero que sigue trabajando en los barrios, que sigue trabajando en pequeñas comunidades, que mantienen su, su cultura pese a la distancia y pese a todo lo que tienen encima, pese a tener que trabajar, porque hacer cultura y trabajar, Échale que gana. Cuando pienso en esto, no pienso con tristeza como en mi, la clase de P5, no pienso con tristeza ni con pena, ni siquiera pienso con rabia. Pienso en, con esperanza. Con esperanza tonta, pero con esperanza. Porque, si bien mi generación no lo va a hacer, quizás yo confío que van a ser ellos y ellas. Esa generación, ellos y ellas, hijos de inmigrantes, junto a sus compañeros catalanes, los que en un futuro van a volver a marcar un 1 de enero de 1994 en un calendario. Esa vez el levantamiento no va a ser en la selva de La Candona. Esa vez el levantamiento va a ser en las calles de Los barrios, en las calles de Hospitalet, en el Prat de Llobregat, en la periferia. Otra vez en la periferia. Seguramente esto que estoy diciendo no va a pasar. Seguramente esto que estoy diciendo es pura literatura y poesía. Pero eso no me importa nada tampoco. Porque a muchos de nosotros la poesía nos salvó la vida. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y, y bueno, ¿qué es? Espero que esté a y hablará. Ahora...